ministro de Industria y Comercio, y mi PYME, Ito Bisonó, de importantes declaraciones. Precisamente en el día de hoy aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania impactaría negativamente a la República Dominicana. Precisamente en ese mismo orden, Bisonó agregó que la respuesta en estos momentos de la incertidumbre que vive el país con el COVID-19, en la que el gabinete completo del presidente Luis Abinader están trabajando día y noche precisamente en las calles en favor del pueblo dominicano. El ministro de Industria y Comercio y mi PYME, Ito Bisono, precisamente en el día de hoy, de esta declaración ante la situación que nosotros sabemos, que siente tensión el mundo ante lo que pudiera ocurrir entre este conflicto entre Ucrania y Rusia, que nosotros esperamos que esto no vaya a ocurrir por la situación que vive el mundo y más aún ante la realidad que estamos nosotros luego de la llegada de esta pandemia, de este COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Industria y Comercio y mi PYME, en el día de hoy, por favor. Y El gobierno ha asumido grandísimos sacrificios. El año pasado fueron 15.400 millones de pesos. ¿De dónde salieron ese dinero? Del ahorro, que es lo que dice el presidente cuando habla de si tuviera eh, un plan el país de Petrocaribe. Porque hubiéramos podido contar con diferir ese pago y esos 15.400 millones lo hubiéramos podido dedicar a hacer más cosas. Pero gracias a Dios que este gobierno con ética, transparencia y el seguimiento semanal del presidente en la calle tiene ahorro y puede subsidiar como ha pasado estas tres semanas, que en lo que va de año llevamos 3 mil millones de pesos. Precisamente el ministro de Industria y Comercio, esa declaración es la, la vertió en el día de hoy, en momentos que este, estaba depositando una ofrenda floral en el altar de la patria, precisamente dando cumplimiento a este mes de la patria, de manera muy especial, rindiéndole homenaje a nuestros héroes Duarte, Sánchez y Mella, en el altar de la patria, señor un espacio donde las instituciones van allí, para cumplir con esta rigurosidad de este febrero, mes de la patria, y el ministro de Industria y Comercio, mi pyme, Ito Bisonó, cumplió con el rol de servidor público para poder rendir homenaje a nuestros padres de la patria en este día de manera muy especial. Claro que sí.